¿Qué tal, tribu? Bienvenidos una semana más a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. ¿Qué tal, peña? ¿Lo habéis pasado bien en carnavales? Nosotros hace unas semanas estuvimos en el segundo evento de Asunabis Arte, un evento artístico con la novedad de incorporar un maridaje canábico unido a la experimentación musical y poética. Echadle un ojo porque no tiene desperdicio. Marihuana TV, eh, él es David Arberá, redactor jefe de Bostezo y él es Nacho Meseguer, poeta, yo me hago llamar el autodidacta y soy guitarra y David Arberá quiso plantear a Sonavis hacer un maridaje entre el cannabis, la poesía y la música atmosférica y hemos venido aquí, nos lo hemos pasado muy bien, el espacio es genial y la gente creo que ha disfrutado. Eh, además, eh, según nuestro productor, que es él, eh, piensa que es... Un y todo dentro del mundo canábico lo que acaba de ocurrir tal día como hoy. 來 El jueves 14 dará comienzo el ICBC, la Conferencia Internacional de los Negocios del Cannabis, con personas expertas y profesionales de todo el mundo y con concierto de Marley. Será la previa a Hispanabis 2019 y las World Cannabis Conference, la feria más grande del mundo que abrirá una vez más sus puertas durante el viernes y todo el fin de semana a todas aquellas personas ávidas de conocimiento y de novedades sobre el cannabis en España. Además, podréis conocer a todo el equipo de Marihuana Televisión en el stand...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 El mismo día que el ICBC, jueves 14, pero a las 7 de la tarde, en el yes Hess Museum de Barcelona, también tendrá lugar la exposición We Are Mary Jane, en la que se rinde homenaje a las mujeres canábicas del mundo entero. El mismo día se celebrará el próximo Asonabis Talks en Valencia. Esta vez aterrizará la legalización de la cannabis en Washington de la mano de I-502 Growth Center. Allí nos contarán de primera mano cómo fue todo el proceso y cómo consiguieron legalizar la planta que tanto nos gusta. No podéis faltar. Recordad, ya está publicado el Marihuana News 81, con toda la actualidad canábica y los mejores consejos para tu cultivo. Esto no para gente, la semana que viene os esperamos con más noticias y mejor hierba. Adeu.